Que es todo un acontecimiento estar compartiendo en este espacio hoy la décima edición de la Radio Chamullo FM. Eh, y bueno, ha sido un trayecto muy intenso, con muchas vicisitudes, con, bueno, como, como en todo taller, en toda actividad comunitaria, con muchos conflictos y atravesamientos que hemos tenido que saber sortear y salir adelante pero fundamentalmente el compromiso puesto por todo el equipo, tanto de la facultad como los equipos de comunicación comunitaria, como los equipos de, en este caso, de este año de audio, que bueno hemos intentado llevar adelante un proceso que tiene que ver con... La promoción de un espacio diferente de comunicación en este ámbito que es la unidad penal de la ciudad de Paraná y el compromiso de los participantes que año a año se suman, que algunos eh, están circunstancialmente hace más tiempo en este espacio y han reeditado su participación en el taller y en esta actividad. La verdad que fue un año muy productivo, se conformó un grupo muy numeroso, eh, los muchachos con muchas ganas de trabajar y y de aprender, digamos, las distintas aristas del lenguaje radiofónico que este año trabajamos. Estuvimos viendo, bueno, las características de la radio, cómo, cómo hablar en radio, cómo preparar también entrevistas, eh, cómo hacer radioteatro. Siempre venimos con ganas de trabajar, de, de ver con qué nos encontramos, si el grupo quiere trabajar o no, y la verdad que todos tenían muchas ganas de trabajar, así que sí, eso es fue productivo. Eh, ...conseguimos hacer un trabajo estupendo. Este año estuvo eh, muy bien, trabajaron re bien... ...y se han sumado muchos que años anteriores no eran tantos internos... ...y este año hubo como casi 40 participando del taller... ...así que fue bastante movido. Y bueno, estamos muy contentos hoy que cierra el décimo año... ...de la radio abierta Chamuyo FM. Hoy con la camiseta puesta de la radio Chamuyo para cerrar el trabajo del año que ha sido intenso, que ha sido reconfortante para nosotros, que ha sido una experiencia humana muy destacable y muy valorable. Es un espacio que realmente hay que reivindicar, hay que reconocer, hay que reconocer porque es gente que hace muchos años que está trabajando, es muy necesario... Las expectativas son las mejores, cuando ellos se encuentran con su familia, y con sus amigos, es como si estuvieran afuera, digamos. Acá los protagonistas son siempre los internos, siempre son ellos y se lo recontra remerecen, se los recontra merecen. Este es un encuentro donde la familia también va a poder ser pre, estar presente y ver todo el trabajo que que han hecho acá los muchachos en este tiempo y eso también es de disfrute para, para compartirlo, para... algunos se ponen medio nervioso pero pero no es para disfrutarlo y también compartir con la familia este tiempo. Estamos muy contentos y ansiosos, tenemos un guión súper completo, eh, todos van a tener la posibilidad de hablar y de decir algo y de sentirse a gusto con un micrófono adelante y compartiendo un momento eh, divertido y agradable, con música, vamos a tener rap, vamos a tener cumbia completo, eh, completo. la verdad que muy contento, este 2016 ha sido un, un taller hermoso. He aprendido relacionarme con, con mucha gente que nunca he conocido eh, he llegado hasta leer un, un papel para poder llegar a, hoy en día también poder salir al aire, leer y expresarme eh, que es algo que está muy bueno para el día de mañana para tenerme un acuerdo de la gente buena que por lo menos se acuerda de todos los que están privados su libertad y es algo muy bueno y una experiencia muy buena y, y para el día de mañana me gustaría entregarme de vuelta a la radio. Hemos aprendido muchas cosas interesantes que se pueden aplicar y ha sido muy entretenido. Y como experiencia tenés la realización de cortos, la realización del programa eh, ahora vamos a salir en Radio Abierta, voy a estar de locutor, así que ha sido todo un trabajo bastante interesante, te diría. Y ha sido muy divertido, principalmente, y de doble ganancia, porque además de ser divertido es muy útil. Fue una, algo que para distraerme, una atención muy buena, me anoté. Acá estoy con todos los chicos, eh, haciendo eh, radioteatro... Eh, comentando muchas cosas y la verdad que nos divertimos mucho con los chicos todos los días hacemos una cosa diferente para la radio, la verdad que he aprendido muchas cosas buenas y me he sentido muy bien con todos los chicos, una buena experiencia. Me encantó estar dentro de este espacio, estoy muy contenta hoy de estar dentro de la radio Chamuyo y de poder colaborar con todos los chicos. Y la verdad es que consistió en una experiencia muy enriquecedora eh, sobre todo, bueno, porque estar en la par del área de comunicación comunitaria, el lugar que nos dio el área, conocer cómo ellos trabajan eh, y poder compartir con todos los internos, los estudiantes del, del taller también fue muy bueno. Estoy muy contenta de estar acá, muy, muy contenta de compartir esto con los chicos. Me, me llevo de, de este espacio mucho, eh, muchos vínculos muy lindos. Haber venido acá fue una experiencia nueva para todas nosotras. Y estamos muy contentas porque realmente hemos podido conocer a cada uno de ellos y hemos podido entender que, bueno, que hay algunos prejuicios que hay que derribar y que, y que bueno hay un montón de cosas por dar y tienen un montón de cosas por dar como nosotros por aprender. Vivo. ...y conmigo vive también la radio. Ella es mi compañía, sin celos y sin egoísmos. A veces la dejo de lado y no la escucho. Pero mi radio me recibe cada vez que vuelvo... ...y siempre soy bienvenido. FM Chamucho me informa. Con su onda pienso, río, me emociono, me siento libre... Mi radio tiene sus protagonistas y vos sos parte. Ella es mezcla de ingenio, efectos, música y silencios que dicen mucho. Mi radio es activa. Mi radio es, tiene identidad, un estilo, una manera de ser que la hace única. Le da valor sobre el resto una cualidad por la cual puedo sintonizarla sin mirar el dial aún a oscuras reconozco su voz una voz valiente y clara que cuando me habla me hace sentir en casa entre amigos querida Radio Chamullo, ella es mi saludo de buen día y el buenas noches que nunca se apaga